Lander Martínez, Egunon. Egunon. Eh, ¿Ha tenido que renunciar a sus principios para pactar con el gobierno vasco? Para nada. De hecho, creo que eh, los principios del Carrequín Podemos, las bases sobre las que el Carrequín Podemos iba trabajando en los últimos tres años, están más que presentes en, en el acuerdo alcanzado. Estamos hablando de un acuerdo en materia de protección social, un acuerdo en materia de vivienda, un acuerdo en materia de educación pública, con un peso muy importante, la educación pública en materia de cambio climático, lucha contra el cambio climático, en materia de igualdad y lucha contra las violencias machistas. Eh, cualquiera que haya seguido la trayectoria del Carrequín Podemos en los últimos años en el Parlamento Vasco sabrá que esos son exactamente... Los temas que el Carrequín Podemos ha trabajado y ha tratado de, de impulsar para mejorar la vida de las personas. Mm, pero hay un, un recorrido de, del Carrequín Podemos en, en su tarea de oposición al gobierno vasco, mm -hmm. desde el, el principio una, una oposición eh, frontal hasta ahora, hasta eh, tender la mano a un, a un acuerdo que usted calificaba mm, el más importante de, de las últimas legislaturas en, en términos políticos y económicos. Sí, el más, bueno, el más importante el, el, el, lo calificaba también porque eh, si hablamos en, en eh, cuantitativamente en, es el mayor acuerdo presupuestario eh, que se ha podido alcanzar. Lo cual quiere decir que el Carrequín Podemos ha hecho un buen trabajo eh, negociando y un buen trabajo obteniendo eh, las partidas necesarias para ejecutar las políticas que, que queremos. Es verdad que también con una voluntad negociadora por parte del gobierno vasco. Eh, pero es que también hemos eh, entendido que en este momento la ciudadanía exigía que nos remangáramos y que nos pusiéramos manos a la obra, uno, eh, porque hay que alcanzar eh, acuerdos en tiempos de incertidumbre y porque exigen eh, que de cara, por ejemplo, a una crisis económica, en materia de protección social haya un, un desarrollo y ya, ya unas mejores medidas y eh, podamos hablar de, de mejor educación pública o podamos hablar de proteger los servicios públicos o de eh, trabajar activamente en el empleo para que haya eh, muchas menos personas que se queden atrás en, en, en una estrella de incertidumbre económica. Entonces nosotros entendimos que, que tocaba remangarse y tocaba trabajar por, por la gente de Euskadi más intensamente aún. Uh -huh. eh, ustedes se están alejando de esos sectores con los que estaban más en línea, los sindicatos, el LA AILAB, eh, Euskal Herria Bildu, formación con la que comparten eh, gobiernos en, en muchos municipios de, de este país. Eh, Todos esos sectores están criticando al El Carrequín Podemos, afirmando que, que ustedes se han alejado de sus principios. Bueno, yo es una opinión que, que no comparto, eh, me parece legítima la, la crítica, eh, es el análisis que, que hacen estos sectores, pero eh, bueno, pues en este caso, eh, en el acuerdo presupuestario que se ha elaborado, eh, no compartimos el mismo análisis ni el mismo criterio nosotros entendemos que subir la RGI un 4% va a ayudar a miles de personas en el año 2020 que el bajar la tarifa a las agroescolas un 10% en el 20 y un 10% en el 21 va, <coughs> perdón, va a um, ayudar a muchísimas familias a salir adelante en estos uh, dos años y hay otros sectores que consideran que esto no es suficiente Bueno, pues quizás en, este, en la evaluación de este acuerdo no nos encontramos pero seguramente nos encontremos trabajando eh, en otros ámbitos eh, siempre que, que la actitud sea constructiva de crítica legítima y de poner en el centro las necesidades de las personas uh -huh. el, el año pasado cuando EH Bildu negociaba los presupuestos con el con el gobierno vasco, ustedes le decían a EH Bildu cosas muy parecidas a las que ahora EH Bildu les dice a ustedes Sí, y la verdad que, fu que fuimos duros, es cierto eh, en ese momento no, no entendíamos que era que era el, el momento de, de alcanzar un, un acuerdo presupuestario eh, y, además, eh, nosotros lo hemos dicho este año, eh, por primera vez en, en, en un tiempo, o por lo menos el tiempo que lleva el Carrequín Podemos en el Parlamento Vasco, abiertamente se ha debatido sobre aquellas cuestiones que estaban en la agenda del Carrequín Podemos. Se ha abierto sobre cambio climático, se ha debatido sobre igualdad, se ha debatido sobre protección social y, desde el primer momento, eh, estas líneas de acción eh, estaban... Eh, marcadas, por lo menos eh, de una manera más prioritaria que otros años en estos en estos presupuestos y eso permitió que pudiéramos sentarnos a una mesa a debatir que pudiéramos sentarnos a una mesa a desarrollar medidas en, en, en el entorno de pues eso, de la protección de las personas, de las familias y de las eh, eh, empresas ante la crisis en el entorno de la mejora de la igualdad entre mujeres y hombres en el entorno de la lucha contra el cambio climático y, y el que estos temas estuvieran en la mesa de debate presupuestario desde el primer momento pues ha permitido que se haya alcanzado un acuerdo que principalmente engloba estas materias uh -huh. eh, ¿Tendría lógica que la legislatura se estirara hasta el final para que este presupuesto se pudiera aplicar? ¿O no es necesario? tendría lógica que la legislatura se estirase hasta el final para poder terminar todo el trabajo que queda de legislatura. Esto es para sacar adelante todas las leyes que quedan por sacar, que son muchas, eh, y para poder eh, sacar adelante todas aquellas materias en las que estamos trabajando. Independientemente de eso, que es para lo que te deberíamos de utilizar los meses que quedan de legislatura, el presupuesto va a tener que ponerse en práctica, sí o sí, en funciones o no en funciones, eh, con un gobierno o con otro gobierno. Por lo tanto, pues ahí existen una serie de garantías que están eh, ya o estarán eh, en la ley presupuestaria que, que hará que estas partidas se ejecuten. Uh -huh, pero, um, ¿sería mejor ir a las urnas en, en otoño antes que en primavera? Yo creo... En verano, en otoño, pues hombre, la diferencia es, es ligera, estamos hablando de un mes y medio más o menos, eh, pero personalmente pienso que cuanto más tiempo de legislatura haya para poder terminar todas aquellas tareas eh, a las que nos hemos comprometido al final eh, como representantes políticos eh, a sacar adelante en esta legislatura, pues, pues mejor, claro. Uh -huh. eh... Ahora tienen que votar las bases de, sí. de Podemos, exacto, eh, unas bases que hace cinco años se incorporaron a un proyecto, uh -huh. um, si me permite simplificarlo, de denuncia de la casta y que uh -huh. ahora están en un esquema de apoyo a, al gobierno vasco aquí y de entrada en el gobierno de España si se produce la, la investidura. Eh, ¿Esta evolución se va a compasar? ¿Usted cree que las, las bases van a respaldar este acuerdo? Yo confío en que las bases respalden este acuerdo. Creo que ha habido un trabajo profundo de, de traslado de, de todo el trabajo que se estaba haciendo en, en el Parlamento Vasco al respecto del acuerdo presupuestario, eh, pero creo además que a día de hoy, eh, dentro de, de Podemos-Euskadi, hay una vocación clara, y hay una vocación clara de transformación. Hay una vocación clara de demostrar que somos útiles para la sociedad vasca. Hay una eh, vocación clara de poder ayudar a nuestros vecinos y vecinas. Y creo que primero también en, en, en un momento dado con, con la entrada en el, en el gobierno a Madrid, y es verdad que con el, con el tema presupuestario llevamos mucho más tiempo, pero también con, con la cuestión presupuestaria eh, vasca, eh, digamos que se da un salto cualitativo como organización que nos permite eh, ya no solo exigir y ya no solo demandar, sino también poner en marcha una serie de medidas que nosotros eh, llevamos peleando durante muchos años. Uh -huh. eh, ¿Usted cree que este acuerdo puede proyectar su influencia hacia Madrid? ¿A qué se refiere con, con proyectar nuestra nuestra influencia? Mm, ¿PNV, PSE, Podemos. Mm, en Podemos, en un mismo proyecto? En, en Madrid hay un... O habrá un gobierno, eh, Soy Unidas Podemos, con el apoyo del, del PNV. ¿Hay, ¿Hay una lógica en todo esto o no? ¿O son cuestiones distintas? Se lo pregunto de otra manera. Sí. ¿A usted le ha llamado Pablo Iglesias para decirle que tenía que apoyar al gobierno vasco? No, no, obviamente no. Obviamente no. A mí yo En todo caso, le, le he llamado yo a él para informarle de que estoy eh, trabajando esta cuestión. Y, le, de hecho, eh, hace muy, poquito, muy pocos días le, le envié el, el acuerdo presupuestario eh, para que para que lo conociera. Obviamente hay una transmisión de información, pero las decisiones eh, sobre de cuestiones políticas de ámbito vasco se toman en el ámbito vasco de, de Podemos-Euskadi y también en la coalición El Carrequín-Podemos. Eh, es Como he dicho antes, sobre los presupuestos eh, eh, de vascos de 2020 llevamos discutiendo desde julio cuando ni siquiera sabíamos que si habría o no elecciones en el Estado en el 10 de noviembre. Por lo tanto, hay un trabajo eh, más antiguo y más de fondo al respecto de, de esta cuestión. Sí que es cierto que luego, pues eh, digamos, el, la, el trabajar eh, de cierta manera en el Estado, de una manera más sosegada incluso en, en un mismo espacio, pues eh, genera mejor ambiente. Y eso facilita el diálogo, facilita la conversación y facilita trabajar los acuerdos. Pero creo que además, y en el caso de los presupuestos de USCA y 2020, ambas partes tenemos muy claro que estábamos trabajando y tratando el ámbito vasco. Uh -huh. eh, en la anterior entrevista, eh, previa a que esta eh, negociación presupuestaria desembocara en el, uh -huh. en el acuerdo, usted ya... Eh, dio por, por hecho que se podía producir una discrepancia en el sentido de los votos de algunos de los integrantes de, del Carrequín Podemos Y eso va a ser así, es que la Nitsa, uh -huh. sus dos parlamentarios votarán que no Los otros nueve se abstienen uh -huh. Eso es No habrá más discrepancias no Y la y la coalición sale eh, sale unida de esta negociación, sale tocada, han pactado esta discrepancia pues, mira, yo aquí, lo, lo primero me toca agradecer a los compañeros de, de Esquilanitza la, la forma en la que hemos sabido abordar esta discrepancia, porque efectivamente es una discrepancia acordada, en la que hemos podido eh, hablar y trabajar eh, todos los términos de eh, discrepantes y hemos sido absolutamente transparentes y honestos una parte con la otra dentro de la, de la coalición, porque ante todo y sobre todo estaba la firme voluntad eh, de seguir trabajando eh, juntos y juntas. Es decir, cara quien Podemos es una coalición que tiene vocación absoluta de continuidad, eh, porque tenemos un compromiso con el espacio político progresista, por un espacio político progresista eh, unido eh, y que englobe eh, a todas estas organizaciones dentro de una misma coalición y, y la verdad es que creo que los compañeros de Scranich han mostrado la misma voluntad eh, en este caso y hemos podido tratar el asunto con absoluta normalidad. Uh -huh. Acuerdos municipales con EH Bildu salen tocados de esto o no? Entiendo que no deberían. Es, es que nosotros no hemos tenido eh, ningún tipo de diálogo al respecto de la cuestión presupuestaria con Euskal Herria Bildu, Nosotros hemos dialogado con el, con el Gobierno Vasco y Euskal Reabildo habrá tenido las eh, las eh, conversaciones que haya tenido con el con el Gobierno Vasco si están en desacuerdo no con nuestra decisión, pues es cosa de euskadi la, Bíldu, la verdad. Uh -huh. eh, acuerdo presupuestario, sintonía elevada en materia de otro gobierno, también entre los entre los tres partidos. ¿Se marca un camino de alianzas futuras en Euskadi? Bueno, a mí no me, no me gustaría ser eh, prematuro. Creo que eh, responde, en estas dos cuestiones responden a, a, a... Lo primero, una demanda clara por parte de la ciudadanía de acuerdos que ha hecho que los partidos políticos hayamos tenido que remangarnos mucho más y poner mucho más esfuerzo en sacar eh, una serie de acuerdos y yo creo que eh, uno la materia presupuestaria, porque veníamos de una prórroga además de unos eh, eh, presupuestos que estaban acordados con el Partido Popular eh, ya exigía ese trabajo porque estamos en un contexto de incertidumbre eh, económica, exige ese trabajo para proteger a las personas en 2020 e incluso en 2021 en algunos casos eh, pero es que eh, por ejemplo, en materia de autogobierno, eh, yo aquí también creo que hay que poner en valor el trabajo de los expertos y expertas que estaban en esa comisión. Tuvieron claro que el día 31 de noviembre tenían que entregar un texto y se pusieron manos a la obra eh, para sacar ese acuerdo. Sabemos que todavía hay una serie de, de discrepancias, pero creo que el texto... Es eh, francamente bueno y que establece una buena base para trabajar a futuro, porque todavía queda parte en este proceso. Uh -huh. eh, trabajar a, a futuro, y yo insisto en, en esto: ustedes también eh, firman un presupuesto que no es solo para el año 2020, que tiene una influencia en, en ejercicios posteriores. Por eso le, le pregunto mm. si, si. Bueno, pero eso. Este es acuerdo. Decir, el... El, el compromiso que nosotros tenemos es para, es para 2020. Luego, el, el que tiene compromisos eh, de cara a otros ejercicios es el, el propio gobierno. Eh, pero bueno, porque ahí nosotros también nos queríamos garantizar que las medidas que poníamos encima de la mesa iban a tener una ejecución completa. Eh, e incluso no, no se iban a quedar en el tintero por falta de tiempo. ¿no? Y para eso pues hemos garantizado que algunas de estas medidas eh, no solo se, eh, se desarrollen en 2020, sino que incluso se desarrollen en 2021. Por ejemplo, eh, pues en, en, en la cuestión de las ahorroscolas, es un 10% que baja en el 20 y un 10% que baja en el 21, eh, gracias a ese compromiso. Si no, quizás nos habríamos quedado solo un 10% en el 20%. Pero en el caso del Carrequín-Podemos el compromiso es para el ejercicio 2020 y el resto dependerá pues de, del, del trabajo que se haga día a día en el Parlamento Vasco entre las formaciones políticas que, que estamos allí representadas. Eh, seguramente haya cuestiones en las que todavía pues eh, sea difícil eh, alcanzar acuerdos. ¿no? Pues, eh, por ejemplo, pues eh, la reforma de la RGI ya sabemos que tiene sus complicaciones y que están en un momento de, de estancamiento. Bueno, pues se eh, habrá, pero en otras materias, es decir, en autogobierno nunca hemos ocultado que existía cierta sintonía con la línea de trabajo que seguían uh -huh. en este caso el gobierno, los partidos de gobierno. Menciona usted la renta de garantía de ingresos. Uh -huh. el, el gobierno vasco, eh, en el proyecto eh, primigenio de presupuestos, contemplaba subirla un 2%. Uh -huh. Ustedes eh, han apostado porque sea un, un 4%. Y sobre esto, el Partido Popular eh, ha hecho unas declaraciones que me gustaría que, que recordáramos. Antón Dabaronea, el viernes. Yendo más a esa podemización del PNV del gobierno vasco, pues lo que va a plantear es todavía incrementar más en lo que van a cobrar los del RGI. Bueno, conseguirán que sea mejor que todo el mundo se apunte al RGI en vez de trabajar. Va a salir más rentable y tienes más horas para dormir. Desde luego no es ninguna medida que fomente que la gente trabaje o busque un empleo. ¿Qué le parece? Bueno, pues me parece, además de demagogia... Eh, me parece que este señor eh, trata de atacar eh, una de las medidas de protección social que más beneficio ha traído a la ciudadanía vasca y ha traído a la sociedad. Una medida de protección social eh, que, con muchas mejoras que necesita, eh, permite que haya miles de personas y miles de familias que tengan un mínimo eh, de ingresos garantizados que les permite vivir un poquito más dignamente. Y además con esta subida les va a permitir vivir un poquito más dignamente todavía mes a mes. Eh, lo que creo que le pasa a este señor, como le ha pasado al Partido Popular durante muchos años, es que están muy alejados de lo que demanda la sociedad vasca y que están muy alejados de los problemas que pueden tener muchas familias y problemas que además probablemente su partido haya generado en muchas familias con sus sucesivas reformas laborales, por ejemplo, que han dejado eh, dejaron a muchas personas en la calle o con empleos basura. Eh, por lo tanto, pues eh, lo dicho, yo creo que el trabajo que el resto de partidos políticos tenemos claro es de protección y de mejora de la renta de garantía de ingresos, y esa es la línea que seguiremos desde el Carrequín Podemos. Uh -huh. eh... Fuera de este acuerdo presupuestario, eh, noticia de, de hoy mismo, ¿a usted qué le parece que, que el expreso López de Abechuco pronuncie una charla hoy en la Universidad del País Vasco? Bueno, yo comparto eh, lo que la Universidad del País Vasco ha trasladado eh, a la propia organización SARE, que es que evalúe mmm, si es suficientemente sensible con las víctimas y con sus familiares el que esta persona dé una charla. Entonces yo creo que ahí Sare sí si que debería reflexionar si eh, el que esta persona de esta charla eh, está siendo sensible con, con las víctimas o no. Yo creo que probablemente eh, no es suficiente o no está siendo eh, todo lo sensible que debería. ¿Vale? por lo tanto pues eh, quizás sale debería reflexionar si es la mejor mesa de debate la que está planteando. Uh -huh. eh, sale ya lo ha hecho, ya decía anoche Vázquez Carrera que no cree que esto sea una, una afrenta a las víctimas o que pueda incrementar su dolor. Bueno, está claro que hay víctimas que se han sentido dolidas. Está claro que hay víctimas que preferirían que esa persona eh, no estuviera en esa charla porque han sido directamente afectadas eh, por ella y probablemente se podría debatir sobre la misma cuestión que es la de las personas presas eh, enfermas eh, con muchos otros eh, ponentes que no herirían la sensibilidad de ninguna persona y que facilitarían mucho más un proceso de memoria y convivencia en Euskadi. Mm -hmm. Pues eh, Lander Martínez, por cierto, la, la consulta a las bases ¿cuándo es? cuando cuando Empieza esta mañana, a las 10 de la mañana dentro de... Eh, 25, 25 minutos en participa.podemos.info y termina mañana a las 23.59 el jueves ya sabremos el resultado ¿La pregunta cómo es? Porque últimamente las consultas estas internas en los partidos tienen preguntas enrevesadas. Bueno, pues, la verdad es que es un poco larga, entonces no, no me las sé de memoria pero principalmente eh, preguntamos si eh, la militancia quiere que nos abstengamos eh, en base a un acuerdo logrado eh, con, sobre las materias de igualdad eh, cambio climático, etcétera o si se prefiere que se prorroguen los presupuestos acordados con el Partido Popular. Pues Lander Martínez, le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana.